Cada vez que tenga que plantear una lógica en serie. Vamos a poner el ejemplo de la lámpara. Una lógica serie. Para que la lámpara se encienda. Tenemos que intercalar dos contactos normalmente cerrados. ¿Por qué son los contactos normalmente cerrados? Porque si yo pulso a este S1, S2, si pulso acá la lámpara que estaba encendida se apaga, si pulso acá la lámpara que estaba encendida también se apaga. Si tengo que plantear una lógica en paralelo para que la lámpara encienda, S1, S2, lo voy a conectar de esta manera. ¿Cómo funciona? La lámpara va a estar apagada, cuando yo pulso S1, se enciende la lámpara cuando pulso S2 también se enciende la lámpara esto es una lógica paralelo la lógica serie siempre lo vamos a conectar con contactos normalmente cerrados la lógica paralelo siempre la vamos a conectar con contactos normalmente abiertos la lógica paralelo es para accionar para conectar para habilitar el funcionamiento de algo y la lógica serie siempre va a ser para desconectar, bloquear o deshabilitar. Los contactos en serie, desconectan, desbloquean, deshabilitan la lámpara. Los contactos normalmente abiertos, que van en paralelo, accionan, conectan, habilitan. Esta misma lógica se va a repetir en todos los circuitos eléctricos que vayamos a ver. Espero que les haya servido, si les gustó Denle un like, suscríbanse y habiliten la campanita para que les llegue nuevo contenido que vamos subiendo. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos en el próximo.